Hace dos mil años, los discípulos del Señor le preguntaron, ¿Cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Como encontramos en Mateo 24, 3. Y Jesús respondió diciendo, Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Hoy en día, más y más desastres están ocurriendo en todo el planeta. Hemos visto terremotos, epidemias, hambrunas, guerras e inundaciones. A fines del 2019, surgió un nuevo coronavirus en Wuhan, China. La velocidad a la que se propagó fue alarmante. En solo unos meses, los casos habían aparecido en todo el país y China se sumió de inmediato en el caos. Innumerables provincias, condados y pueblos fueron puestos en cuarentena a medida que el número de muertos seguía aumentando. Esto es algo que no solamente afectó a China, sino que afectó al mundo entero y muchos países aún no han logrado recuperarse. El virus se ha extendido a más de 20 países de todo el mundo. Además de eso, entre septiembre del 2019 y enero del 2020, los incendios forestales en Australia destruyeron más de 5.900 edificios y mataron a más de 1.000 millones de animales. En enero del 2020, el continente sufrió las lluvias torrenciales más intensas en un siglo, lo que provocó inundaciones que mataron a muchos animales de agua dulce. Ese mismo mes, decenas de miles de personas perdieron sus hogares a causa de las inundaciones en Indonesia. También está la erupción de un volcán en Filipinas, el peor brote de langostas en África en 25 años y el terremoto de magnitud 6 en Xinjiang. La lista de calamidades es interminable. Las profecías bíblicas sobre el regreso del Señor se han hecho realidad. No hace falta decir que el regreso del Señor se aproxima. Entonces, ¿por qué existen tantos que aún no han recibido al Señor? Una de las razones principal es porque muchos están ignorando las predicciones mundial que la palabra de Dios nos revela. Nadie sabe o puede decir con exactitud cuándo será el regreso del Señor de los cielos. Muchos están más interesados en las predicciones de los Simpson 2022 que lo que encontramos en nuestra Biblia. No caigas en esa trampa del enemigo. Las predicciones mundial encontradas en la Biblia se están cumpliendo con cada día que pasa. Presta atención a la palabra de Dios, arrepiéntete de tus pecados, y siempre recuerda que el poder del cristiano está en la oración. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, acércate a Él y deja de preocuparte por las predicciones hechas por Nostradamus, hechiceros, videntes y predicciones de horóscopos. El tiempo y la hora nadie lo sabe, así que solo queda una pregunta. ¿Estás preparado para recibir al Señor si regresara en este mismo momento? Bendiciones. Si este mensaje te ha servido de bendición, te pido que lo compartas con tus amistades, suscríbete al canal, regálanos un like y haz clic en la campanita para ser notificado cuando publique otros mensajes y reflexiones que levantarán tu ánimo y fortalecerán tu fe.